No, no, ¿lo no. Los integrantes del Gocho Ajá, ¿quién más? Molino ha conmigo. Ajá, el azul, el gocho, eh, el gordo. Ajá. Eh, y el suyo. El suyo. Molino trabaja contigo. No, él trabaja con otro copo. Con ese, combo, con el gocho y eso, pero ellos, ellos me ayudan a cobrar. ¿Ellos cobran? Sí. ¿A dónde cobran ellos? En la, en la cota mil. ¿En la cota mil? Sí. Okay. Acá, ¿a dónde los, eh, antes lo llevaban, antes de, de sacocho ¿cuándo me llevaban? Para el junquito. ¿Para qué kilómetro? Para el kilómetro 13. 13. La cultura. La cultura. ¿Dónde quién? ¿Dónde donde esté, dónde esté chamo, donde Max? ¿Dónde Max? Sí. ¿Quién mató a Max? El gocho. ¿Quién mató a Max? El gocho, hermano. ¿Por qué lo mató? Por un, porque Max él drogado, tenía la pistola en la mano, intentó, ah, le, intentó pelear y el gocho lo mató. Okay. ¿Y ustedes estaban ahí presentes, cierto? Sí. ¿Quiénes estaban presentes, aquí en homicidio? Eh, yo, me era una fiesta, hermano ¿Quién estaba presente? Coño, Michael, yo, eh, Mazul, Jesús, eh Ahora vamos por parte, ahora vamos a ¿Dónde vive Monín? No sé, hermano Ya va, pero, me va a decir dónde, oíste, el sitio tarde Ajá, dime, pero ¿dónde vive Monín? Hermano, yo sé dónde vive el Gocho y Mazul ¿Dónde vive el Gocho? El Gocho vive en el paraíso ¿En qué parte del paraíso? Ay, en un apartamento, un edificio, no sé cómo es. a llevar ahorita para allá, ¿viste? Ay, sí. Espera. ¿Dónde vive el cocho? El gocho vive en, en el paraíso, compró un apartamento en el paraíso. Él, vivía anteriormente. él vive anteriormente, él vive ahí, pero a veces queda en el paraíso, a veces queda ahí. ¿Ahí a dónde? En, en, en Niño Jesús, por ahí, yo sé llegar, yo, a esas casa sí le se llega, a esa casa le se llega, a la de Mazur también le se llega. ¿Dónde, ¿Dónde vive Mazur? Mazur vive en La Vega. ¿En qué parte de la Vega? En la red Terraza de la Vega. ¿Terraza de la Vega? Sí. Ah, ¿Tú sabes dónde vive Masur? Sí. ¿Dónde, eh, ¿Tú sabes dónde vive el Sancocho ese? En el lice. ¿A dónde a los tipos ahí los meten Sí. Ah. vive contigo. ¿Qué más falta ahí? Falta el Gocho. ¿El, el Gocho? ¿Qué parte El tiene? Gocho vive en el Paraíso. ¿En, ¿en qué parte del paraíso? Hermano, siempre se encuentra con una red donde ese tipo burde vivo. De verdad, le soy sincero. Dame el número de teléfono de, de, del Gocho. Está ahí en, en el teléfono. El teléfono mío dice, ¿Cómo dice? Gocho quemado. ¿Gocho quemado? Sí. Ajá. ¿Y el número del teléfono de Mansur? No lo tengo. ¿Y el, de ¿Y el de Monín? Tampoco, pues yo no trabajo con Monín. ¿En ¿Dónde vive Monín Maracay? en Maracay? Monín país? vive en Maracay. Sé que vive en Maracay, pero no sé dónde, ¿De señor. Todo? De verdad que no. sé. Se... ¿Cuánto? Eh, Monín cobró un rescate ¿De cuánto? hace poco, en 1500. ¿De mil Sí. ¿Dónde lo cobró? En en Valencia. ¿En qué parte? ¿Y el secuestro fue de aquí? No. ¿Y dónde fue de, el... de Valencia, fue pichado. Me lo, me lo, o sea, me llegó a mi hijo por comentarios Ah, ¿y ustedes cuánto han cobrado? Hemos cobrado aproximadamente 6 se cuesta El de la camioneta no pagó ¿Cuál camioneta? El de la que está allá afuera La Mitsubishi no pagó, no pagó. El de... mi señor me va a partir el pie Ajá, dime El pie, el pie Ajá, dime Mire, el, un carro El de un nuevo Lucho, ¿Un nuevo Un Honda Civic sí. Ajá, ¿cuánto pagó? El pagó en... Eh, o sea, en dólares ¿Cuánto pagó? 1.400 dólares. 10.400 dólares. 10.400 dólares. Sí. Evolución. dónde se a Evolución? ¿Dónde se lo llevaron? De ahí entrando a la Castellana. Entrando a la Castellana. Sí. ¿A quién más se llevaron? Este, el tía fue robado. El tía, ajá. El no, tía blanco. El tía. El, el nicho fue sí. Señor, me está partiendo la mano. Déjeme que yo voy a hablar, señor. No, pues. quédate ahí. Habla porque... ¿Nicho ¿sí? el tía? ¿Cuándo ah. se lo llevaron? Eh, hace como 15 días. ¿De dónde se lo llevaron? de el Santa Mónica por ahí ah cuánto cuánto cobraron ahí no no ese no ese no fue cobrado cobrado este el pa el, el Bolucho Eh... Ay, ay ay me de verdad sí hemos cobrado varios cuánte dime gallego el coño coño un un un un un Belta un Belta ¿Undelta? un Belta sí ha cobrado eh pa ver 17 mil dólares A según, porque siempre pican, señor ¿Quién pica? Mansur ¿Mansur es el ahora todo? Sí, y el pecho ¿Mansur, tú damos razón de vivir? ¿Mansur? Mira, mamá, me va a decir un delito, ¿eh? ¿Dónde viene el paraíso? ¿En qué parte? ¿En el... Yo lo llevo a su casa ¿Dónde, pero dime? exactamente hermano, enfermano? tu es familia, de Mansur? No, papá el más azul? ¿te has estado también? No. ¿Cuál es el cuello azul? No sé cuál es el cuñado. Mire el, el cocho, el cocho yo sé dónde lo puedes buscar, hermano. ¿Dónde lo puedes buscar? sé dónde lo buscar. En la casa del Niño Jesús de vive la mamá, siempre va para allá. No, pero no, no, en el paraíso te vive. Tu casa no me la sé, te lo juro, señor. Te lo juro, en el paraíso no sé. es este, este, ay, ahí tiene este, una forrune. una forrune gris ratón y un aveo, una aveo. ¿Qué ave. color? Gris ratón. ¿Cómo? Gris ratón, gris ratón, gris oscuro. Ah, y, y un aveo, un aveo gris, la placa, la placa bolivariana, la veo gris y una una flor de Sí. y se la pasa en niño Jesús y vive en el paraíso, y qué son es? más o menos él no... siempre nos encuentra en la plaza del paraíso, ¿El en el... la plaza grande, esa que... ay señor se lo juro, señor se lo juro, se lo juro no le estoy mintiendo, yo no me quiero ¿El morir es el colombiano, no el gocho, el gocho, ay. él es, ajá tú tienes número ahí, dálo sí. de más, una forrone también, el golo. gris ¿Cómo Gris claro, gris claro, claro, plata. Ay, tenía un FEO amarillo. Señor, me está partiendo la mano. La mano. La, feo, la, feo, ¿La, la, feo la la vendieron, me imagino que la vendió Ah, sí, me imagino que la vendieron. Hace como tres meses. No sé, maestro, no sé, no sé nada número No, de Monín no. El número de Tampoco, tengo el número del GOCHO, me comunico con el GOCHO. Ay, cuando tú vas a hacer un PAURO aquí ya, El GOCHO y ellos, pues. ¿Pero tú llamas a qué? al 8. Y tú andas con ellos, van a cobrar. No, no. Ellos siempre van a cobrar, nosotros nos quedamos. Señor, no me quiero morir, se lo juro, le estoy diciendo la verdad, se lo juro. No, mira, ¿de dónde es? Niño eso. ¿Va a ustedes? No, ¿Qué hace? roba carro, roba carro. Pero yo se lo comenté como comentáselo cualquier panito en seriedad. No, él es el burtero ¿Sero? Sí ¿Y me estaba ofreciendo un carro o qué? No, no, se lo comenté como panita pues Hermano, estoy, corto, estoy trabajando y eso Mira como dijiste ¿sí? El chino, el chino Jesús, Ajá, Se lo juro ¿Trabaja con ustedes. No, hermano, no tra no trabaja con nosotros, se lo juro Se lo juro, hermano ¿Qué es lo que vive en la de la... de la Vega? Él vive en Trasalavega Con la mujer y el hijo, mi La mamá en al donde está el centro comercial cómo se llama? el que está ahí antes de entrar a la Vega galería ahí en ese edificio y la abuela no sé hermano no sé. Ah, me imagino que en su casa o está de viaje porque había una escama con ellos coño con la por la muerte de más, el hermano los anda el hermano tiene secuaz y quiere matarlo coño este un tal Danielito y y y ¿cómo se llama? mozo ¿Quién lo mató? mozo ah, pues sí que lo mató él, mozo y, y lo mozo fue que lo mandó a matar y lo mató un tal Danielito, no sé hermano no sé nada de sé que mozo vive en México que Vayan, grupo, no hermano, yo le quiero ser sincero, yo no me meto en asesinato en Lo mío es el dinero, no, ¿En, la en la castellana En la castellana, ¡Ah, Raider! ¿A estaba muerto cuando? Coño, se fue Raider? Ah, muerto también ¿Raider está vivo? ¿Raider está vivo? Claro. De ¡Ah, a Raider! Ah, Raider no está? No sé, hermano, yo tengo chamo, chamo está preso pero porque se cayó hace poquito hermano se cayó por un homicidio ayúdame pana. yo vamos a cuadrar hermano de verdad no hermano caleta no yo tengo mi bicha ahí mi vaina yo no tengo reales en efectivo compré la camioneta hace tres días hermano ¿De dónde la, la camioneta. Una fortuna. Estamos ahí... a la casa de Hermoso. No sé cuál es la casa no, de Hermoso. no, pero una fortuna? ¿De un coche? De Sancocho y de Mancur. Ok hermano. ¿Dónde la fortuna? La fortuna está en el, la, la hallaron para el seguro esta mañana. echamos que se la compré para los tech ¿Y la que sigue el sector de Mancur ahí y la cerrarse la regla? No, digamos que... No, no, no.